La vocación de María Santificadora precisamente nos quiere venir a confrontar con nosotros mismos, a que no basemos nuestra fe y nuestra experiencia religiosa simplemente en un acto, en un culto, en un decir eh, soy devoto de la Virgen, sino que más allá de eso nosotros nos dejemos transformar el corazón por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, es um, a que nosotros nos decidamos a cambiar a ser capaz de perdonar de perdonar y sobre todo también de perdonarnos a nosotros mismos en la medida en que nosotros nos sintamos buenos no esperemos que la gente nos busque o que nos vean las cualidades sino que miremonos también con esa conciencia de que nosotros tenemos mucho por cambiar pero que también para nosotros poder cambiar tenemos que conocernos a nosotros mismos y aceptarnos como nosotros como somos. Pedirle al Señor y hacer que nosotros tengamos una una verdadera autoestima, amarnos a nosotros mismos para poder amar a los otros. En la cantidad de personas que se acercan a María Santificadora, buscan la mayoría de las personas un consuelo y la mayor dificultad y la mayor necesidad que tiene la gente es una necesidad de afecto. Por eso eh, nos vemos a constantemente con personas que están tristes, que tienen eh, un dolor grande de soledad, de falta de amor. Lo que mayor está sufriendo la gente, mayormente está sufriendo la gente es por falta de amor, por falta de ser escuchado, de ser aceptado. Constantemente hablamos con hombres que llegan eh, porque en su casa no son importantes, porque han sido relegados a un segundo plano, porque solamente son mirados como un soporte económico, como un, eh, una persona que provee solamente lo necesario en la casa, pero no sea valorado como persona. Estamos llegando a un punto también de soledad de muchas mujeres que, que sienten una gran amargura porque en su casa no son valoradas, no son miradas, eh, no son tenidas en cuenta. Lo mismo tantos jóvenes que llegan en su vacío, en su soledad, que siente que sus padres viven de espaldas a lo que ellos les pasa en sus casas, de lo que están viviendo, por lo que están pasando. Muchos niños también eh, solitos. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que realmente es necesario hacer un trabajo familiar, donde lleguemos a tener esa conciencia importante de que... Si es, de que tenemos que afianzar esos lazos de, de cariño, de amor, de mostrar el cariño hacia los otros, de ser tenidos en cuenta. Eh, nos hemos dado cuenta que falta mucho eh, escuchar al otro. La gente siente que nadie la escucha, que no le importa a nadie, que cada uno se encierra en su habitación eh, con, su, con su televisor o con su computador o con su celular y que es indiferente a lo que está pasando en la familia. Entonces, es un llamado hoy que le pedimos, que le pedimos al Señor que por medio de su corazón lleno de ternura, corazón de Jesús y el corazón de María, nos ayuden a nosotros también a ser sensibles a que al cerca de nosotros viven otras personas que están necesitando, que se les mire, que se les tenga en cuenta, que se les comprenda, que se les acepte como son, para que podamos Vivir mejor, ya no podemos ser indiferentes, ya no podemos ser más indiferentes a lo que están viviendo nuestros seres queridos. Miremoslo, todos tenemos algo para dar, nadie es tan pequeño que no tenga nada para dar, el dar amor, el dar escuchar. Y no pensamos solamente que nos escuchen a nosotros o que nos amen a nosotros, sino que el Señor Jesús nos dé un corazón sensible para también saber aceptar al otro, acogerlo. Amar, esa es la mayor necesidad que tenemos, la necesidad de amar y de ser amados. Eh, la iglesia en estos momentos está llamando a volver a la pastoral familiar, a que nosotros seamos muy conscientes de la importancia tan grande que tiene la familia en nuestra sociedad, en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida afectiva. El el documento Amoris leticia nos habla eh, de toda la importancia tan grande que tiene la familia, a pesar de la cantidad de cambios, de transformaciones grandes que ha habido en la familia, eh, siempre es y seguirá siendo lo primordial. Y el Papa Francisco la llama, es el lugar de encuentro, lugar de comunión por excelencia, donde nosotros tenemos que ayudar y apoyar para rescatar esos valores familiares que desafortunadamente están causando tantas heridas emocionales, tantas heridas en nuestra sociedad, están fracturando las instituciones de, de la familia, por eso es importante volver nuestra mirada a ese espacio de encuentro y a la responsabilidad que tiene la familia frente a la formación de los valores y los principios de cada uno de los individuos que conforman la familia. Es el momento de pensar entonces nuevamente en que somos un proyecto familiar, que nadie sale a flote solo, que nadie se santifica solo, que nadie se planifica solo en el individualismo como no lo han querido imponer muchas veces los medios de producción y de mercadeo donde se promociona que la persona busque su propio interés sin importar a los demás. Por el contrario, el pensamiento humanista de Cristo nos lleva a pensar es en que trabajemos juntos como, como miembros de una misma embarcación para sacar adelante la familia. Y para eso tenemos que entender que, primero que todo, que Dios conformó la familia. La familia es un principio, un pensamiento de Dios. Dios uno y trino, la Santísima Trinidad es, la, es el fundamento del amor. Eh, y asimismo el hogar de Nazaret, que es nuestro modelo a seguir, donde hay, una, hay varios sistemas, subsistemas que conforman eh, la familia, que es la familia pareja, que es eh, la relación padre-hijo. Entonces esto es importante que nosotros volvamos a mirarlo. Eh, estos son momentos que estamos viviendo en estos tiempos en que nos lleva a estar más cerca los unos a los otros, de que tenemos que compartir espacios, eh, espacios de la misma casa, tratemos de que estos momentos también sean momentos de encuentro en paz, de tratar de resolver los conflictos que existen entre la familia, aportando cada uno de nosotros lo que puede dar, a veces pensamos que el otro es el que tiene que cambiar, muchas veces caemos en el error de querer que los otros sean como nosotros queremos, de moldear el pensamiento y la forma de ser de los otros y no toleramos eh, las diferencias, al contrario hoy la iglesia nos llama también a amar en medio de la diferencia, aceptar al otro, escucharlo porque hemos perdido también la capacidad de escuchar al otro. Y escuchar al otro es aceptarlo como es, no querer cambiarlo como yo quiero que sea, sino aceptarlo y valorarlo. En esa medida vamos a lograr mayor integridad en la familia y mayor paz. Vamos a entregarle al Señor las familias para que Él restaure los corazones, especialmente aquellos corazones que se han roto, aquellos corazones heridos a causa de tantos eh, golpes emocionales. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir bien en familia. Dejar entrar en el corazón a Dios, que nos ama como Padre, sentirnos hijos amados del Padre, para también nosotros saber que como Dios nos ama, nosotros también tenemos que amar al otro. No simplemente esperar que el otro cambie, que el otro se acomode a mis modelos de pensamiento, que sea como yo quiero que sea sino en la individualidad a la que cada uno de nosotros tenemos derecho a amarnos y respetarnos. Ese es, ese es el llamado, el llamado cristiano, el llamado más auténtico de nuestro Señor Jesucristo es aceptar al otro como es, porque Jesús aceptó a cada una de las personas con las que se encontró, a la mujer hemorroisa, eso aceptó al, al ciego, aceptó a a Tomás, todo esto se lo vamos a entregar al Señor y a la Virgen María, a sus amantes corazones para que nos ayude a transformar, no, solo, no somos nosotros solo los que nos transformamos, nosotros solos no podemos dejar nuestros vicios, nuestro mal genio, nuestros defectos, eh, es el Señor el que nos sana el corazón, que nos ayuda a sanar ese corazón, a evitar esas envidias, los celos el egoísmo, el resentimiento. Coloquemos al Señor y a María Santificadora nuestras familias para que el Señor restaure con su amor esas heridas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santificadora, ruega por nosotros y acompáñanos en el camino de la santificación. María Santificadora, ruega por nosotros y acompáñanos en el camino de santificación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.